Y bueno, una vez que hemos visto cómo podemos añadir animaciones a los elementos que tenemos en nuestras diapositivas, vamos a ver cómo dotarlos de interacción. Para ello, una de las maneras más sencillas es, si lo seleccionamos, pues en lugar de pulsar el meteorito que era la animación, pulsar el dedito. Y aquí vemos que podemos añadir una etiqueta, una ventana, tenemos la posibilidad de ir a otra página de la propia presentación, que esto ya lo veremos cuando veamos la navegación, a un enlace al exterior vamos a ir viendo un poco las diferencias Si yo pincho en etiqueta está pensado para que yo ponga muy poquito texto en este caso por ejemplo ten en cuenta la guía si sí, por ejemplo pues quiero que vean la, la guía didáctica del curso podría ser una etiqueta que simplemente aparezca esto o cualquier título que yo le quiera poner o texto breve incluso puede llevar enlaces, por ejemplo yo esta guía lo podría señalar, podría pulsar arriba el icono de insertar enlace, podría ir a mi página donde yo tengo la guía de mi asignatura, copiaría este enlace con control o comando C, iría a mi editor y pues en el recuadro de url lo pegaría y le daría a insertar. Ahora yo por ejemplo le doy a guardar y si yo previsualizo mi diapositiva al poner el ratón sobre la fotografía vemos que pone ten en cuenta la guía yo pulsaría en guía y me llevaría a la guía de mi asignatura vemos que esto está pensado para muy poquito texto vamos a editarlo otra vez para, para verlo, si yo de nuevo lo pulso y doy al dedito vemos que aquí tengo la posibilidad de poner un título que aparece guía este título, si yo estoy en etiqueta, no se va a ver, se va a ver el texto que yo haya puesto en el recuadro. Sin embargo, si yo elijo la opción de ventana, lo que se va a ver es lo que yo tenga puesto como título y si pulso sobre, eh, en este caso la fotografía, veré ya el texto de la ventana, que puede ser pequeña, mediana o grande. De manera que aquí pues yo puedo ir creando toda una página web con texto, eh, podría insertar fotografías, pues por ejemplo si yo tengo algún tipo de, de imagen la podría soltar y cargaría. y ¿eh? pese a llevar mascarilla pues vemos que se nos ha, ha resfriado Darvader Vader y podría poner pues, lo que quisiera. En este caso le vamos a guardar y vamos a previsualizar a ver cómo, cómo quedaría. Vamos en nuestra presentación, pulsamos previsualizar y ahora al situar el puntero del ratón vemos que en etiqueta aparece el título que había puesto arriba y que si pulso sobre este elemento se abre la ventana que yo había puesto por pues donde puedo poner el enlace y ir a la guía o podría poner cualquier tipo de imagen, eh, texto editado, incrustar lo que fuera porque vemos que también tenemos la posibilidad de incrustar código etcétera Yo lo voy a cerrar y vamos a ver que, que hay otra posibilidad por lo tanto vuelvo al editor vuelvo a seleccionar mi elemento el dedito y bueno pues en este caso hemos visto etiqueta ventana ir página lo dejamos para luego porque sería elegir a qué página iríamos dentro de nuestra propia presentación que eso lo veremos con la navegación, mejor, o podría crear un enlace. Pues, directamente aquí, por ejemplo, pulsa, eh, pegar el, la dirección de la guía y podría elegir si quiero que se abra una pestaña nueva o en la misma pestaña. Mi recomendación es que se abran pestaña nueva, que es algo que no nos recomiendan si tenemos alumnos invidentes, pero es que si lo dejo en la misma pestaña, pierdo la navegación para volver donde estaba en Genialy entonces pues es mejor que se abra nueva y cerrar esa y continuar con el y donde estaba entonces pues en este caso vamos a decir en nueva, guardamos y previsualizamos en, este, en nuestra ocasión vemos que me sigue manteniendo la etiqueta que yo tenía pero si pincho pues me lleva directamente a eh, la guía de la asignatura sin mostrarme ningún texto porque he quitado el, el texto de, de la ventana si no quisiera que apareciera esta etiqueta pues de nuevo le vamos a editar Pulsamos en el dedito y quitaríamos el título de guía que estaba puesto antes de manera que ahora si guardamos y previsualizamos de nuevo otra vez ya no nos aparece esa etiqueta sino que vemos que cambia el puntero del ratón de manera que puedo pulsar e ir a la página que tenía enlazada. Ahora acabamos de ver cómo añadimos un enlace a un elemento que tengamos como en este caso la fotografía o podría ser un botón, etc. También lo podría hacer a un bloque de texto, pero en este caso sería al bloque de texto entero. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para crear un enlace? Pues imaginad que aquí yo tengo un texto y que recomiendo, es muy recomendable que visitéis la página de la asignatura en la web de la UNED. Vamos a ¿Vale? Y en este caso yo quiero que solo Cree enlace donde pone página de la asignatura. Bueno, pues en este caso no podría porque si yo doy la interacción al crear el enlace sería al pulsar en todo el texto y a veces, bueno, pues tenemos mucho texto y solo creemos el enlace en una palabra muy determinada. ¿Cómo lo podría hacer? Bueno, pues en este caso lo que puedo hacer es insertar un elemento que se llama área invisible. Entonces dentro de elementos interactivos yo me iría abajo del todo y veis que aparece un recuadro que pone área invisible. Simplemente si yo pincho sobre ella se va a añadir una en el texto o si quiero pues la cojo y la arrastro donde quiera. En este caso si quiero que cree el enlace solo donde pone página de la asignatura, lo sitúo y redimensiono el recuadro. ¿vale? De manera que con esto lo que yo voy a hacer es que ya tengo el dedito pero solo para el texto concreto que yo quiero. Por lo tanto pues podría pinchar en ese dedito dar al enlace ya añadirlo aquí guardar y si ahora previsualizo veo que en el texto que aparece no se activa ningún tipo de enlace pero sí en esta área interactiva que se cambia ya la manita pincho y podría ir a la página de la asignatura eh, Vamos a imaginar que aquí no ocurre como cuando creo un enlace normal, es decir, que esto no me cambie de color y lo quiero cambiar de color. Pues en este caso, yo no puedo acceder al texto que está detrás, tendría que mover el recuadrito o mandarlo atrás. Pero si lo mando atrás, siempre esto luego al final tiene que quedar arriba del todo, acordaos, ¿vale? Luego, en ordenar las cámaras tiene que quedar siempre arriba si cre queréis crear ese enlace. Entonces, lo que yo haría es que Página de la asignatura, por ejemplo, lo marcaría a ver si se deja no pondría en otro color en este caso el color de texto pues lo podría poner si estamos con azul pues lo podríamos poner en verde por ejemplo aunque este no se ve muy bien en este que queda un poquito mejor pues página de la asignatura yo pondría otra vez mi área eh, con el enlace de manera que al previsualizar pues bueno pues ya se entiende un poquito más que allí pues, pueda haber un enlace ¿no? de manera que al pulsar pues lleve a la página de del asignatura y bueno pues de igual forma vemos que como activa el dedito pues aparte de hacer ese enlace pues podríamos ir a otra página del sitio a añadir una ventana o una etiqueta otra de las cosas que podemos hacer es eh, añadir un enlace pero en este caso en lugar de a un sitio en la web algún tipo de documento pues por ejemplo más información pues imaginad que yo quiero dar a los alumnos un plan general contable para que lo tengan en un pdf pues por ejemplo yo al pulsar dentro de interactividad en el enlace lo que voy a hacer es añadir la dirección a un documento que yo tengo en la web, recordad que hemos visto también cómo incrustar un documento, que en este caso se queda una ventana dentro de mi diapositiva en la que yo puedo navegar en el documento, pero lo que quiero ahora es que directamente vaya a ese documento, lo podría hacer en Drive o en OneDrive o lo que sea, en este caso pues seleccionaría el documento que quiero con el botón derecho, le diría obtener enlace eh, para compartir y en este caso, ojo, que tengáis que solo las personas eh, que tengan el, el enlace eh, puedan verlo, con lo cual lo cambiaríamos y en este caso que solo tenga el permiso de lector para que no nos modifique nuestro archivo. En este caso, una vez ya lo tengo, que cualquier persona con enlace Puede ver esto, en este caso solo leerlo, si queremos que editen, pues, eh, que es un documento que tienen que entregar o lo que sea, pues, le daríamos más, más permisos ¿no? como editor, pero no es el caso, en este caso pues normalmente lector, copiaríamos el enlace, listo, y lo que haríamos es, en lugar de poner un enlace a la web, ponerlo a nuestro documento y darle a guardar, de manera que si previsualizamos al pinchar sobre el botón de más información, pues yo lo que haría es acceder directamente a un documento en Drive, en OneDrive o en algún sitio de la web donde lo tengáis. Y bueno, pues con esto hemos comentado un poquito pues, eh, cómo hacer más interactivos estos, estos contenidos. Eh, os invito sobre todo a que exploréis la, la opción de ventana, ya que nos permite eh, pues muchas cosas, incluso incrustar... Eh, Aquí bastante texto o enlaces también a los documentos y demás. Sería casi como crear una pequeña página web dentro de nuestra propia presentación. Y bueno, pues espero que esto os haya resultado útil. Muchas gracias.